Tu pueblo se dirige a ti, ten piedad, Señor. Confiado espera en tu bondad, ten piedad, Señor. Pueblo, clama. señor En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Queridos hermanos, el Señor Jesús que nos invita a la mesa de la palabra de la Eucaristía Nos llama ahora a la conversión Reconozcamos nuestros pecados. Tú quieres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú quieres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú quieres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.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 Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, ordena nuestra vida según tu voluntad, para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del Libro de Isaías En un primer tiempo, el Señor humilló al país de Sabulón y al país de Nettalí, pero en el futuro llenará de gloria la ruta del mar, el otro lado del Jordán, el distrito de los paganos. El pueblo que caminaba en las tinieblas ha visto una gran luz sobre los que habitaban en el país de la oscuridad, ha brillado una luz. Tú has multiplicado la alegría, has acrecentado el gozo. Ellos se regocijan en tu presencia, como se goza en la cosecha, como cuando reina la alegría por el reparto del botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la barra sobre su espalda y el palo de su carcelero todo eso lo has destrozado como el día de Madián. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es, es mi luz y, luz y mi salvación. salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El señor, El señor es mi luz y mi salvación. Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero. Vivir en la casa del Señor por todos los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su templo. El, El Señor, señor es, es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El, el Señor, señor es, es mi luz y mi, y mi salvación. Lectura de la primera car carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Yo los exhorto a que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir. Porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente, yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gallo. Sí, también he bautizado a la familia de Estefanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a anunciar la buena noticia, y esto sin recurrir a la elocuencia humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos Señor. Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria, Gloria a ti, Señor. Señor. Cuando Jesús se enteró de que Juan Bautista había sido arrestado, se retiró a Galilea y, dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaum, a, a orillas del lago, en los confines de Zabulón y Neftalí. Para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías, tierra de Sabolón, tierra de Neftalí, camino del mar, país de Transjordania, Galilea de las Naciones, el pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte, se levantó una luz. A partir de este momento, Jesús comenzó a proclamar, conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, en este tercer domingo del tiempo ordinario, o del, durante el año, el Señor nos invita a un a renovar nuestra vocación, nuestro llamado de discípulos. Primero, con, cuando hemos escuchado la primera lectura, esta profecía de Isaías, que justamente envuelve en el Evangelio, habla de, del misterio que hace poquito hemos celebrado, el misterio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mira que estamos aún en enero con esta inspiración. Las tierras, las regiones que, que estaban en la oscuridad, a venir la luz. Y esta luz que es nuestra salvación. Y ahí nosotros somos invitados a caminar bajo esta luz, como dice San Juan en su primera carta. Todos aquellos que se dice ser discípulo del Señor tienen que amar a Dios, amar a su prójimo y luego hacer obras que sea obra de, de la luz, de luces. Pero el Evangelio de hoy nos hace ver un panorama donde Jesús empieza su ministerio. Pero no nos olvidemos que Jesús empieza su ministerio llamando discípulos, apóstoles. Por eso es que yo les decía, renovar nuestro sí al llamado del Señor. Jesús que sale de Galilea y que va a Cafarnaum. Y de ahí cumple una profecía, pero llama a aquellos que estaban. Recordemos el llamado de Pedro, de Andrés y de los otros discípulos. Queridos hermanos, nosotros debemos estar atentos al llamado del Señor. Sí, por supuesto, pero estar atento a dar una respuesta radical a este llamado. Porque ya lo sabemos que Jesús, el Señor, nos llama todos los días. Pero cabe a nosotros dar una respuesta radical a ese llamado. Recordemos, por ejemplo, un santo que es considerado doctor del amor San Francisco de Sales. San Francisco de Sales, hablando sobre la vida espiritual, sobre la devoción, decía, escribía, ¿no? que toda la experiencia espiritual... Toda la devoción que tenemos depende de nuestra radicalidad en responder al llamado del Señor. Recordemos Mateo 9.9, donde el Señor se acerca a Leví, que lo llama ahí a Mateo, y dice, sígueme. De pronto, él sigue al Señor. Entonces, nosotros no debemos dudar jamás de responder a este llamado. Y por fin... Para, para un poco ayudarnos en esta respuesta, hemos escuchado a San Pablo diciendo a la comunidad de los cristianos de Corintios, miren, nosotros no somos seguidores de uno, de otro, de la iglesia, de la parroquia, de la comunidad, del grupo, de la congregación, no, somos seguidores de Cristo. Cristo nos ha llamado desde el, por el bautismo a ser santos y yo vivo ese llamado. Yo como sacerdote lo vivo en mi comunidad parroquial, como soy religioso en mi congregación, pero cada uno de ustedes, nosotros estamos invitados a vivir nuestro llamado en nuestra comunidad, en nuestro grupo pastoral, pero sabiendo que somos discípulos del Señor. Y está ahí donde está el secreto de nuestra respuesta radical, porque no estamos atados a alguien, o a grupo, o a estructura, Estamos respondiendo al Señor. Queridos hermanos, como una tarea para esta semana, capaz que cada uno de nosotros podemos recordar y renovar nuestro sí, recordando justamente el día que el Señor nos ha llamado a un servicio especial, a una vocación especial, capaz que hace catequista, hace bien a la comunidad, a un grupo, a la vocación que la tenemos hoy, pero también haciendo la la experiencia de saber, de renovar que sigo a Cristo, no sigo a, a fulano, no sigo a, a un grupo, no sigo a una comunidad, sigo a Cristo, porque Él me llama, porque Él es la luz y nuestra salvación, que así sea. Queridos hermanos, en respuesta a la palabra del Señor, profesemos nuestra fe.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 Presentemos en el altar del Señor nuestras intenciones Mientras eh, ponemos en el altar nuestras ofrendas <coughs> bueno. Samba del grano de trigo Mañana llueve de ser pan no le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. No le tengo miedo al surco, algún día he de brotar. Barbecho de terrón fresco, tu sangre yo he de mamar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me hace dar. Tierra que serás mi madre, un nuevo ser me hace dar. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor, el Señor reciba recibe de tus manos, manos este, este sacrificio. sacrificio para la alabanza, alabanza y, y gloria de su nombre, de su nombre para, para nuestro, nuestro bien y de toda, toda su, su santa, santa iglesia. iglesia recibe con bondad nuestros dones Señor y al santificarlos haz que se convierta en causa de salvación para nosotros por Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén. el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber de salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar por Jesucristo tu hijo amado por él que tu palabra hiciste todas las cosas tú nos, nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador el redentor el en cumplimiento de tu voluntad.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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques tus dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. el mismo, cuando iba a ser entregada su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió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 Reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con Luis Eduardo, obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia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 en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Elevemos al corazón de Dios nuestra oración diciendo, Padre, Padre nuestro que estás Padre, en el cielo, santificado, santificado sea sí. tu nombre, venga, venga a nosotros tu reino, hágase sí. tu voluntad en la, en la tierra como en el cielo, sí. danos sí, hoy nuestro Padre, pan de cada día,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 Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos de los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.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 I you. Dios Todopoderoso, concede a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Antes de la bendición nos, encomendemos, nos encomendamos a la Santísima Virgen María que nos acompañe y te ceda por nosotros en esta semana. Dios te salve María, llena eres de gracia, gracia señores, contigo. contigo.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 del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, bendecido domingo, bendecida semana, puede ir en paz. Demos gracias a Dios. Si rasgaras los cielos y si rasgaras los cielos y